desde diversas perspectivas. Aquí, aquí empezó a grabar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos al panel de políticas abiertas. Estamos aquí en el Congreso, acompañados de los panelistas Javiera Atenas, Martín Tena Espinosa y su servidora María Soledad Ramírez Montoya, Marisol, el nombre más corto. Y la organización que vamos a tener en esta mesa, que va a estar fantástica con los colegas, es, eh, vamos a tener 20 minutos para presentar nuestros temas. Eh, yo al, al minuto 18 les voy a estar indicando, ya quedan dos minutos para, para, para proseguir. Voy a, eh, voy a iniciar yo con un tema, luego voy a pasar la voz a Javier Atenas y, a, y posteriormente a Martín Tena. Y vamos a estar entonces abordando esta temática. Voy a empezar a, a compartir un momento por aquí. Eh, vamos a ver y ustedes me dicen si se está proyectando. Ahí está, sí se está compartiendo, ¿verdad? Sí, perfecto, Mari. Muy bien, perfecto. Bueno, pues eh, voy a entrar con el tema de las políticas para la educación abierta, casos y oportunidades y desde esta perspectiva es de que eh, voy a irme por varios momentos. El, el objetivo de esta charla con la que vamos a iniciar es de que les voy a invitar al análisis de las políticas de apoyo para la educación abierta en diversos niveles, tanto nacionales, institucionales, internacionales donde vamos a abordar casos prácticos con marcos regulatorios de las licencias abiertas para los fines de uso de los materiales educativos. Y eh, al final de, de esta charla vamos a tocar algunos retos y oportunidades para movilizar estrategias que nos permitan formular este tipo de políticas para la adaptación y el uso, sobre todo, de una educación inclusiva, de alta calidad y de aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, este es el objetivo en donde me voy a centrar. Y en un primer momento, eh, ¿qué es lo que nos dice la recomendación UNESCO sobre la elaboración de las políticas de apoyo? Eh, lo que nos dice es eh, una invitación a que los Estados miembros eh, Trabajemos en estos entornos normativos en diversos niveles, tanto desde lo institucional como lo nacional, para elaborar políticas o marcos regulatorios, alentar a que las instituciones actualicemos nuestros marcos eh, y normatividades para fomentar la creación, el uso, el acceso y la reutilización. A su vez, también elaborar mecanismos para crear comunidades de, de prácticas, que promuevan el desarrollo profesional y elaborar mecanismos de apoyo e incentivos de todas las partes interesadas para que se publiquen archivos fuente y recursos educativos abiertos, accesibles, así como integrar políticas relativas en estos marcos regulatorios para alinearlos con las políticas que ya estén dentro de un contexto eh, formativo. Abordar la inclusión de los REA en la transformación de la educación para eh, también eh, crear diversos mecanismos para la investigación con programas que nos lleven hacia eh, valorar cuál es la incidencia y los avances que se están teniendo al respecto de la temática y finalmente elaborar y ejecutar políticas que apliquen normativas de protección de la intimidad y de los datos. Entonces, este es el gran paraguas eh, en donde eh, la UNESCO nos invita a a, a trabajar y donde nos hacen las recomendaciones. A partir de ahí, pues nos surgen muchas preguntas. Algunas de ellas es, ¿qué tipo de mecanismos pueden llegar a promover la generación de políticas, seguimiento, plan de reconocimiento profesionales o académicos? ¿Y de qué forma podemos llegar a incentivar prácticas de datos abiertos, tecnologías abiertas o ciencia abierta? Algunos casos prácticos que traigo por aquí sobre políticas eh, se han dado, por ejemplo, en el entorno del de Departamento de Educación eh, en los Estados Unidos, donde eh, sale y surge esa política de regulación de licencias abiertas para los fondos que eh, están sustentando por parte del sector eh, público. Otra de las políticas eh, y normativas las encontramos a nivel internacional en diversos ámbitos, en la comunidad europea, en el ámbito también latinoamericano y en las redes de diversas entidades donde eh, se marcan de manera muy fuerte es de las normatividades que impulsan hacia el uso de eh, el acceso abierto, la ciencia abierta, los recursos educativos abiertos. Y en particular, bueno, pues por acá en México, eh, desde el 2004, nosotros tenemos una política nacional que nos invita a que eh, los in profesores investigadores que recibamos eh, fondos eh, del sector público gubernamental eh, las producciones y los materiales que se deriven de esos proyectos que nosotros desarrollamos vengan con un licenciamiento abierto que permita el poner a disposición el saber hacia la comunidad. Esto ha sido muy importante esta normativa porque... Eh, nos, nos da una luz para que los artículos, los materiales, por ejemplo, si damos programas formativos, incluso eh, en la medida de lo posible, las patentes que emerjan de los proyectos de investigación tengan un componente de disposición abierto. Y ahí la ciencia abierta pues, tiene un punto muy importante para ayudarnos a promover estas iniciativas. Luego, a nivel institucional, eh, todavía en nuestro México son pocas las instituciones que tienen una política de acceso abierto ya declarada formalmente y oficialmente. La primera fue la UNAM, el, la segunda institución que tuvo su política fue el TEC de Monterrey y en esa política eh, nos eh, invitan a la comunidad académica a que pongamos a disposición en el repositorio institucional del TEC de Monterrey, en este caso en RITEC, la eh, producción científica y académica eh, que está teniendo eh, la comunidad, tanto los estudiantes, los profesores, los investigadores, incluso documentos administrativos como este que, que estoy mostrando en la política de acceso abierto. Entonces, estos marcos regulatorios, en cierta manera, nos ayudan a que ese saber quede a disposición de todos. Y luego, a partir de esas políticas, se desprenden acciones. Esto es lo interesante de, de cuando quedan las declaraciones y las normatividades. Que esto se va hacia otro tipo de prácticas y de infraestructuras abiertas. Eh, el que saliera la política en el 2014 en este país... Eh, impulsó a que las instituciones buscaran tener sus repositorios eh, en las instituciones. En ese momento te, eran muy pocas, si mal no recuerdo, en las investigaciones que hicimos en ese momento eran de 7 a 10 instituciones que tenían repositorios a nivel nacional. Bueno, pues a partir de, ahí, de la regulación y la normatividad, las instituciones empezaron a trabajar en sus repositorios y a su vez a nivel nacional. Se trabajó en un repositorio que vincula a todos los repositorios eh, a través de una conexión y esto da una mayor visibilidad a ese saber y a esa producción. También a nivel eh, internacional tenemos agregadores de estos repositorios institucionales que nos ayudan a ser visible y a conectar y a sacar a la luz toda esa producción. Bueno, finalmente ya culmino con esta, esta cuestión de las normativas que nos llevan hacia, eh, que nos llevan hacia, hacia ciertas acciones y ciertas prácticas. Aún eh, tenemos muchísimos retos nosotros para trabajar en el acceso abierto y en, en que estas normativas lleven a esas prácticas reales. Estos retos eh, los he sintetizado en aspectos de tener una visión una visión hacia el eh, para qué eh, el acceso abierto del saber científico y de la comunidad nos va a ayudar a tener una mayor proyección. Entonces, esa visión es muy importante para llegar a enfocar nuestros esfuerzos y colaboraciones hacia ese camino. Otro de los retos está precisamente en la colaboración y de aquí la importancia de paneles y congresos como en el que estamos participando, donde nos ayuda a unir los esfuerzos en diversas eh, instituciones y comunidades académicas. Otro de los retos los tenemos en la innovación propiamente y ahora que está desarrollándose mucho la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes, bueno, esto nos va a ayudar también a, a que esa como reto la innovación nos lleve a tener un crecimiento en esta temática. La investigación como un eje sustancial que nos va a permitir compilar la información de cómo se están desarrollando los elementos para poder encauzar y generar nuevo conocimiento que nos lleve a seguir creciendo. Y por supuesto, como reto tenemos la transferencia, la transferencia para llegar a permear hacia otros ámbitos instituciones el crecimiento de estas políticas las oportunidades eh, las manifesté aquí como en esto como en una caja de regalos así de, de lo que tenemos nosotros para eh, enfrente como para trabajar tenemos oportunidades para el trabajo en redes para trabajar en, en aspectos de la formación, evaluación, seguimiento, investigación, pero también las políticas nos invitan mucho, y lo vimos al inicio de la charla, eh, nos invita la recomendación UNESCO a trabajar sobre mecanismos motivacionales precisamente para impulsar este, este saber y este acceso abierto, la inclusión y la diversidad como entes movilizadores que nos van a permitir eh, trabajar en la educación a lo largo de la vida y el desarrollo sostenible como una oportunidad también que tenemos para que eh, se preserve a través de las generaciones. Cierro ya con unas invitaciones. Martín lo decía al inicio de ahora que estábamos conversando. Mañana iniciamos este programa eh, fabuloso que los invitamos a participar. Eh, se, eh, va a estar en disposición en inglés y en español. Y es sobre, vamos a estar trabajando sobre educación abierta e inclusiva con colegas de, de muchas partes del mundo, de Australia, de, de Sudáfrica, de Irlanda, Canadá, México. Vamos a estar por ahí trabajando en esto y, y estoy segura que va a ser una gran oportunidad de crecimiento. En esta oportunidad es donde se va a entregar un certificado de educación abierta a quien participe en estos webinarios. Y también en Puerta tenemos la Estancia Internacional de la Cátedra UNESCO que hacemos cada dos años y que vamos a llevar eh, a partir también de este webinar que se va a vincular hasta diciembre con, eh, con estos dos programas que tenemos por aquí. Les invitamos. Ah, hemos estado muy participativos eh, en, en estas estancias internacionales y aquí tenemos eh, las fotografías. De, de los años que han precedido y esperemos también que en este 2021 bueno pues sea todo un éxito de crecimiento para todos. Esto lo promovemos a partir de la Cátedra UNESCO, eh, del Movimiento Educativo Abierto para América Latina y les invitamos a explorar este sitio y también este maravilloso sitio de la comunidad latinoamericana de OIGLATAM que se desprende, es el nodo regional latinoamericano que nos hace el grandísimo favor de, co de coordinar Marcela Morales. Así que les invitamos a que lo vean también y sobre todo a que participen con nosotros en Prácticas Abiertas Construyendo Todos Juntos. Finalmente, eh, les invito a dejar huella de la educación abierta a través de, de una publicación. Tenemos abierto un monográfico que recibe comunicaciones en español, inglés y portugués, el 30 de noviembre es la fecha, y ahí tienen ustedes los sitios para, eh, para que tengan la información. Ojalá que se animen a dejar su huella. Y con esto culmino y les agradezco esta presentación. En unos minutos va a estar disponible en abierto en este sitio, tini.cc, diagonal políticas Marisol. Bueno, pues muchísimas gracias y con esto, si les parece, pasamos ahora la voz a nuestra compañera Javiera y eh, para que también ella eh, aborde temas en este marco de las políticas eh, de acceso abierto. Muchas gracias. Gracias Marisol, gracias colegas, gracias Marcela eh, por, por la invitación. Mientras intento... Eh... Eh, compartir pantalla, y creo que lo he notado. Ok. Eh, quiero, quiero seguir, re, o, o retomar el, el hilo de, de, lo que, de lo que decía Marisol en cuanto a las políticas de acceso abierto. Yo si bien vengo a hablar de políticas de educación abierta, creo que hay un hilo conductor entre todas estas políticas, y que tiene que ver con el tema de la cohesión. Para poder catalizar el desarrollo de, de políticas de educación abierta, tiene que haber un ecosistema que nos permita hacerlo y entre, o, como, como un punto de partida en estos ecosistemas tiene que ver eh, con que las universidades, con que las instituciones estén dispuestas a abrir el conocimiento, independiente desde dónde, porque cuando se abre desde una rama se puede empezar a abrir desde el todo. Sí. Eh, yo soy Javier Atenas, eh, soy, soy profesora de la Universidad de Suffolk en, en Inglaterra y, y hago cosas de educación abierta por aquí y por allá. Mi trabajo se centra más que nada en temas de datos eh, y, y alfabetización en datos, pero también mucho trabajo que hago, y sobre todo con Leo Haveman, en, en, en políticas eh, de educación abierta. Eh, el, año pasado, pues el año pasado, yo ya no sé si estoy como el 40.000 de marzo del 2020, o sea que... Es, el año pasado, puede ser cualquier cosa. Eh, el año pasado publicamos con Coleo, con Cristina Stefanelli y Jan Neumann, un librito sobre eh, cómo co-crear políticas de educación abierta. Y uno de los de problemas que tuvimos al, al empezar a pensar fue el cómo definir las políticas de educación abierta. En general, ya y cuando miramos también lo que, lo que hace UNESCO, hablan de políticas de REA. Nosotros queríamos descontextualizarnos del objeto, para pasar un poco a la acción, al, al qué. Entonces, nuestro, nuestro trabajo se centra más que nada en políticas de educación abierta, que, que, que tienen varios componentes que ya se les voy a mostrar, que, y se, según nuestra propia definición, porque para algo hacemos investigación, o sea, hacemos definiciones también, eh, son regulaciones y estrategias que pueden ser escritas o implícitas, que buscan fomentar el desarrollo e implementación de prácticas educativas abiertas. Dentro de las prácticas educativas abiertas entendemos cosas como la ciencia abierta, la ciencia ciudadana, el compartir REA, es, es más que solamente hacer REA, eh, incluyendo la, de, la creación y uso de, de recursos educativos abiertos. Eh, a través de, de este tipo de políticas, eh, los gobiernos y las instituciones de educación superior, y hablo de educación superior sobre todo porque las eh, instituciones de educación secundaria y primaria tienen muy poca agencia en desarrollar políticas institucionales. Entonces, cuando yo hablo de instituciones, en general me refiero al, al sector universitario. Eh, a través de estas políticas, este tipo de, de instituciones y otras organizaciones eh, asignan recursos y organizan actividades en torno al aumentar el acceso a las oportunidades educativas para promover la calidad, la eficiencia y la innovación en el contexto de la educación. Eh, cuando, cuando pensamos en, en, en, en, en, en, en para qué, en el para qué hacemos toda esta cosa de, de políticas de educación abierta, eh, tiene que ver con generar un cambio cultural en las instituciones, en las organizaciones y en, el, y en los gobiernos. Obviamente, si uno lo piensa desde el punto de vista, desde, la, desde el acceso abierto, la ciencia abierta, tiene que ver con la apertura de información producida con fondos públicos. Lo mismo se, se dice en el contexto de la educación abierta. Pero no solamente abrir por abrir, sino que tiene que haber un, un porqué. Y en nuestro caso, cuando pensamos en, en educación abierta y en por qué hacer política para abrir los contenidos, los materiales y las prácticas, tiene que ver con el contexto de, de la justicia social, la inclusión social, la equidad y la diversidad. Y, y lo hemos visto en, en el periodo de la pandemia. Eh, la brecha digital, la pobreza digital, la falta de recursos, la falta de acceso cuando estaban los niños confinados en sus casas, los estudiantes confinados en sus casas, sin poder acceder a materiales educativos o verse privado de oportunidades educativas de, de porque no había acceso, ha amplificado una brecha que ya existía. Nosotros pensamos que, y hablo de nosotros porque en general es con el equipo que trabajo, con Leo, con Fabio, con Cristina, con, con Virginia Rodé, pensando que en un enfoque de cómo generar políticas que, que no sean simplemente el... Ok, vamos a abrir REA, porque se queda ahí la política, sino que vamos a abrir la educación, vamos a democratizar el acceso a la información financiera con fondos públicos. Pensamos que hay un modelo que, que lo hace muy bien gobierno abierto, que es el modelo de co-creación. Y pensamos que, sobre todo en el ámbito de la comunidad universitaria, se pueden desarrollar políticas que conecten distintas áreas del conocimiento, pero conectando las personas, no el área. Generando políticas que son cohesivas, que son eh, innovadoras y que permiten que sea la misma comunidad educativa la que se responsabilice del éxito de una política educativa. De, en, en el área del contexto de educación abierta. Eh, a grandes rasgos, estos son los tipos de políticas eh, de educación abierta y de estrategias de educación abierta que hemos encontrado haciendo una mapatura en, en la web. Eh, hay políticas que son específicas en recursos educativos abiertos o en educación abierta, por ejemplo, casos superinteresantes en Brasil. Eh, hay políticas que son derivadas de los compromisos del OGP, Chile tienen uno. Hay políticas o estrategias de educación abierta que están insertas en políticas de TIC, para la educación, lo mismo que hay eh, elementos de educación abierta que están incluidos dentro de las políticas de apertura del conocimiento como ciencia abierta y acceso abierto. Eh, hay políticas que se relacionan con eh, el enfoque que tiene el mercado laboral y que son el sector terciario, se llama vocational no sé cómo se llama en castellano, pero se, se llama eh, educación vocacional, ya, educación, o educación técnica. Eh, que tienen un enfoque súper claro en desarrollar habilidades prácticas para el mercado laboral, y por supuesto, políticas educativas que están insertas dentro de marcos mucho más amplios de políticas educativas, o sea, políticas de educación abierta que están insertas como en ámbitos de política educativa. Y un, un modelo interesante es el que tiene Ecuador, que es una política de educación abierta a nivel nacional. Eh, si miramos como a nivel de infraestructura, y esto es como a grandes rasgos, para poder desarrollar políticas, políticas sólidas de educación abierta, tiene que haber, y se, puede, y se deben seguir las recomendaciones supranacionales e internacionales. Supranacionales nos referimos a, a, no solo a la recomendación de UNESCO, sino que también, por ejemplo, a las declaraciones internacionales, como Cape Town, DTEDA, porque tiene que haber una, una interconexión entre los distintos actores internacionales para poder apoyar el desarrollo de una política eh, de, de educación abierta. Eh, pensamos también que tiene que estar alineada con las, con las um, prioridades estratégicas nacionales. O sea, si un país no tiene dentro de su estrategia nacional nada que tenga relación con educación digital, es muy difícil inserir o insertar una eh, política de educación eh, abierta, porque no se, condice, no, no, no se conecta con las prioridades estratégicas de un país. Y si bien si un país tenga prioridades estratégicas a nivel de política educativa eh, digital, porque don, lo más fácil es inserir lo abierto dentro de lo digital, eh, hay que pensar cuáles son las estrategias de las instituciones. Entonces, uh, si uno quiere pensar en cómo lo hago dentro de mi institución, tiene que mirar cuáles son las estrategias que ya están implementadas e insertarse a través de las estrategias existentes, en vez de partir de cero. A nivel, a nivel super general cuando miramos el, el, el ecosistema de políticas de, de educación abierta, eh, las vemos distribuidas desde políticas de recursos educativos abiertos, que son las más comunes, ¿ya? y las que derivan desde, eh, digamos, prioridades estratégicas, eh, políticas de libros de texto abierto, aquí predomina por ejemplo el mercado eh, anglosajón, sobre todo Estados Unidos, Canadá y Australia. Y las y la inclusión de educación abierta en contextos de políticas de educación digital. Las que. Ah, dice abierto, no abierto, perdón por el typo, lo arreglo después. Cuando, cuando pensamos en, en, en las políticas que, por ejemplo, derivan desde mandatos, ya desde mandatos institucionales tiene que ver con las políticas de acceso abierto, no abierto, eh, y ahí en algunos casos hay una inserción o una inclusión de educación abierta, por ejemplo, en cómo utilizar los datos abiertos eh, co como real, pero ese es, es otro discurso. Eh, las menos comunes son las políticas que se, eh, eh, existen en los planes nacionales de acción de OGP, pero eh, gobierno abierto puede ser un muy buen catalizador a nivel nacional para los países participantes en, en, en, en, en OGP, que, que apenas cumplió 10 años hace un par de semanas, eh, para poder catalizar estrategia nacional a nivel, por ejemplo, de educación superior o de un sector muy específico. Por ejemplo, si se comprometen los museos o, o las instituciones de CLAM, digamos, en, en un país, a través de un uh, compromiso nacional para abrir los, los materiales o digitalizar los materiales de los museos para fomentar la educación o el entender la, eh, la cultura nacional, ese puede ser un compromiso que catalice el, la, la educación abierta, pero actualmente es Escaso, para no decir inexistente. Y los pocos planes de acción que hay o que, que hubo en, en algún minuto no tuvieron resultados muy felices. nuevamente culpa del cambio de gobierno. Eh, según nosotros, y vuelvo a nosotros, para poder desarrollar políticas de educación abierta hay que, tener, hay que considerar primero tres elementos claves, que son, eh, que les llamamos como elementos estructurales, que son la coherencia entre políticas, o sea, que haya una conexión entre política de gobierno abierto, política de acceso abierto, las políticas de propiedad intelectual, que una, una cosa que mencionaba Tela Miel ayer en, en, en, en la charla que dieron con, con el grupo de, de UNESCO, eh, tiene que ver, tienen que pensar en innovación. Esto es educación. Por lo tanto, una de las formas de catalizar la educación abierta es pensándolo dentro de una potencial innovación en la educación. Y obviamente eh, tiene que haber una, una concomitanza, un, un acuerdo con, con las políticas de copyright. Si la universidad tiene una política de copyright tremendamente restrictiva, básicamente quien trabaja para la universidad le cede los derechos de todo lo que produzca a la, a la universidad, es súper difícil eh, desarrollar una, una política de educación abierta cuando tienes un marco restrictivo. Eh, suele suceder. Entonces, antes de decir, ok, vamos a hacer una política de educación abierta, primero vamos a hablar y vamos a mirar qué está pasando en el ecosistema de copyright, de derecho de autor de nuestras propias universidades, porque si no, probablemente se nos va a descarrilar la política. Eh, un poco, y, y esto no, no voy a entrar en detalle, pero... Eh, como un framework, como un marco de cuáles deberían ser los elementos claves en una política de educación abierta, eh, tienen que tener, según nosotros, seis, seis elementos claves, que son desarrollo de capacidades, o sea, no puedes implementar una política de educación abierta si no le vas a enseñar a la gente cómo hacer educación abierta, eh, tiene que tener una, una conexión con, con la acreditación, o sea, si vas a abrir MOOCs, que los créditos que se hagan de los MOOCs de tu propia universidad le valgan a algo para tus propios estudiantes, tiene que pensarse como un, como un vehículo para el diseño inclusivo, ya. Eh, porque es, porque es importante pensar que no solamente el REA tiene que ser abierto, sino que tiene que ser inclusivo. Porque para poder dar oportunidades de aprendizaje a, a la gente por igual, tiene que ser transversal a quien necesite. Eh, tienen que tener financiación, no se puede esperar que la gente siga trabajando gratis y haciendo más y más y más por, por nada. O sea, tiene que tener un fondo. Las, las políticas tienen que tener un fondo in, interesante y eh, tienen que tener. Eh, una cultura, una cultura de la apertura y, y sobre todo, pensándolo un poco más en el eje de la descolonización, tiene que tener, fomentar la diversidad de conocimientos. ¿ya? Eso es una de las cosas que, que nosotros proponemos. Y finalmente, una de las cosas que, que creo que, que es importante entrar en la discusión son los elementos... Eh, ético técnicos dentro de las políticas de educación abierta. No porque algo sea abierto, es automáticamente ético o bueno. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de plataformas de distribución de redes de plataformas de, de libros de texto, y un poco, invitarlos a la, a la charla sobre vigilancia de la educación, que van a dar Tel y, y, y Priscila en, en, en un rato más, eh, tiene que ver con el tema de regular quién accede a los datos de uso de los REA, de los libros de texto, de mm, lo que usemos dentro de la eh, educación lo abierta para proteger la privacidad de los usuarios, para entender, para que los usuarios tengan agencia sobre quién y para qué se usan sus datos, eh, cómo se regulan las herramientas que miden el, el rendimiento, que, que están súper de moda, todo es performance y performance metrics, que se hacen estudios de analíticas que tenga que ver una regulación, una regulación, porque la privacidad no puede ser un lujo para quienes pueden eh, pagarla o protegerse ante, an, an, ante el, este, esta moda de, de, de, la, de la vigilancia masiva. Por lo tanto, cuando desarrollemos políticas, tenemos que tener un elemento ético en el tema de eh, gobernanza de las plataformas, y eh, regulación sobre cómo pueden llegar a utilizar, eh, eh, se pueden llegar a utilizar estas plataformas de REA, para entrenar machine learning, que puede hacer luego una, una serie de, de análisis de, eh, ¿cómo se llama? De predicción algorítmica, que suelen ser bastante racistas y bastante, bastante complejos. Yo les voy a compartir el link a la presentación, porque obviamente eh, para ir cerrando, nosotros pensamos que para co-crear tienen que haber tres elementos clave, que son colaboración, venture learning y participación. Para que una política sea efectiva, tiene que una... Que se tiene que hacer en equipo? El equipo tiene que ser abierto, amplio y e inclusivo. Y para que esto pase, esos son los tres elementos clave. Les dejamos de, de regalo un roadmap para, para co-crear, que se lo pueden llevar, y un canvas, si alguien quiere llevárselo a, a su a grupo de trabajo y empezar a co-crear una política o mejorar la política post-COVID. Y, y nada, algunas lecturas y se las voy a compartir por acá, pero yo, yo cierro y creo que le devuelvo la palabra a... A Marisol. Muy amable, Javiera. Qué interesante todo lo que nos compartes y los regalos que nos das a través de los roadmap y de Canvas y de las ideas. Bueno, pues mucho por comentar en, en esto y vamos a, a, a poner las preguntas. Les invitamos a que las vayan anotando por favor para compartirlas al final de esta sesión. Muchísimas gracias, Javiera. Regresamos eh, posteriormente contigo y nos vamos ahora con Martín Tena, Adelante, Martín. Gracias, Marisol. Gracias, Javier. Este, gracias por la invitación, este, Marcela. Eh, gracias, Mario. También. Gracias por eh, el apoyo técnico. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Dejen comienzo con eh, compartir la presentación. Y creo que ahí estamos ya. Perfecto. Bueno, eh, pues gracias. Eh, el tema eh, desde el que yo decido abordar lo que son el, las políticas eh, para la educación la, la, abierta, eh, pues es en el contexto y en el eh, entorno de las eh, bibliotecas. Eh, también ligando bueno, a lo comentado por Marisol y por eh, Javiera, eh, pues sí, tenemos que entender que estamos en un ecosistema y bueno, en este ecosistema tenemos distintos actores y también dentro del ecosistema pues tenemos distintos subecosistemas o distintos contextos. Y uno de estos actores o de uno de estos subecosistemas eh, pues es el de las bibliotecas, ¿no? Y las bibliotecas han venido jugando eh, pues desde siempre eh, un papel muy importante en el contexto y en el desarrollo de la educación abierta y también eh, de, en el desarrollo de las políticas para la educación abierta. Y bueno, lo que pretendo, o el objetivo de esta eh, presentación, de esta charla, pues es, eh, digamos que, eh, poner en, el, eh, en este ecosistema eh, el rol de las, de las bibliotecas. no eh, Ciertamente a nosotros desde bibliotecas o como bibliotecarios, Siempre nos cuesta o nos toca primeramente decir, bueno, ¿y por qué las bibliotecas? ¿Qué hacen las bibliotecas en este tema de la educación abierta? ¿Qué hacen las bibliotecas en este tema del acceso abierto? ¿Qué hacen las bibliotecas en el movimiento abierto? No? Porque eh, pues siempre, a pesar de que brindamos apoyo y soporte a, eh, en cuanto a infraestructura y recursos para la investigación, para la educación, pues ciertamente las bibliotecas, digámoslo, en, en muchos sentidos se nos relega en el tema de políticas, ¿no? En el tema de implementar, en el tema de, de opinar o de escuchar inclusive la voz de las bibliotecas y de los bibliotecarios, ¿no? Y bueno, pues agradezco el foro para poner en, en, el, en, en, en, en los reflectores, pues a las bibliotecas y también a los bibliotecarios. Y bueno... Eh, Ay, no cambia. Un segundo. Eh, creo que no estoy pudiendo... Ok, listo. Y bueno, les comentaba, aquí están eh, las bibliotecas. Y bueno, en el marco de la recomendación eh, de la UNESCO sobre recursos educativos abiertos, las bibliotecas pues tienen un papel eh, preponderante. Y de hecho, pues, en Todas las eh, documentos, en todas las recomendaciones, en todas las directrices en las cuales se sustenta la recomendación de la UNESCO para los recursos educativos abiertos, pues hay una mención eh, de las bibliotecas, ¿no? Y quiero eh, pues resaltar estas menciones en estos documentos en los cuales se sustenta la recomendación de la UNESCO para los recursos educativos este, abiertos. A ver, ok. Y bueno, en una de estas eh, primeras eh, recomendaciones, pues tenemos eh, la recomendación relativa a la condición del personal docente, en donde, bueno, pues el personal docente eh, debe tener acceso a las bibliotecas, ¿no? Y bueno, conforme vaya pasando la, la, las diapositivas, la presentación, bueno, ustedes van a poder eh, estar viendo eh, el resaltado... Eh, eh, el papel de las bibliotecas, ¿no? lo que se espera que las bibliotecas eh, jueguen en, en, en este tema. Entonces, eh, las bibliotecas como eh, elementos, como infraestructuras de acceso para el personal docente, para el personal docente que hace eh, uso de los recursos educativos eh, abiertos, en la recomendación sobre eh, la promoción eh, y el uso del plurilingüismo y el acceso universal al ciberespacio, eh, pues también a las bibliotecas públicas se les concede como un espacio de transición hacia el acceso universal del ciberespacio. Recuerden que todos estos son elementos en los cuales la recomendación de la eh, UNESCO sobre recursos educativos abiertos se sustenta y bueno, estamos eh, recalcando el papel y el valor de las bibliotecas, ¿no? En la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, eh, pues tenemos que a las bibliotecas se les eh, reconoce como eh, eh, un centro de acceso universal a infraestructura y a los servicios para la sociedad de la información. También se les reconoce como un centro, como un espacio de acceso libre, equitativo a la información. Y bueno, pues también como un actor eh, preponderante en la promoción hacia una sociedad de la información. Eh, en la Convención sobre Derechos para Personas con Discapacidad, bueno, posiblemente las bibliotecas también son un espacio que da acceso a la cultura, que da acceso a personas con alguna discapacidad y bueno, eh, las bibliotecas tienen también una eh, mención importante en esta Convención sobre los Derechos de las Personas. En la Declaración de París eh, sobre Recursos Educativos Abiertos, a las bibliotecas se les reconoce como unos eh, aliados estratégicos, no, es decir, las bibliotecas tienen un papel eh, preponderante al reconsiderarse eh, aliados, aliados estratégicos en esta declaración sobre recursos educativos eh, abiertos. En el plan de acción de Liviana sobre REAS, ya muy reciente en el año 2017, eh, pues a las bibliotecas también eh, se les reconoce eh, que deben de tener una capacidad, ¿no? Y no solamente a las bibliotecas, sino también a los bibliotecarios. Eh, voy a jugar un poco entre bibliotecas y bibliotecarios, eh, refiriéndome básicamente a, a lo mismo. Y bueno, en el plan de acción eh, Ljubljana, eh, se reconoce que los bibliotecarios o que las bibliotecas deben de tener una capacidad, una capacidad para poder llevar a cabo la implementación eh, de los REAS. Es decir, además de jugar un papel eh, activo, preponderante, bueno, también hay una exigencia o eh, una solicitud para que bibliotecas y bibliotecarios este, eh, se formen eh, en los recursos educativos abiertos y con ello puedan promover eh, su eh, utilización y, y adopción. ¿De acuerdo? Y bueno, ya propiamente en la recomendación eh, de la UNESCO sobre los recursos educativos abiertos, pues eh, las bibliotecas son reconocidas como una de las partes interesadas, ¿sí? como una, una de las partes de este ecosistema, como uno de los elementos de este ecosistema. Y bueno, eh, también se hace mención de que debemos recurrir a las bibliotecas como un elemento, como un actor para poder llevar a cabo la implementación de eh, recursos educativos y abiertos. Y obviamente en el contexto eh, de políticas, pues los, las bibliotecas serán eh, actores y participantes. Y bueno, eh, también dentro del marco de la recomendación de la UNESCO, pues está el marco de acción eh, Dakar del año 2000. En donde, eh, pues, eh, se reconoce también que eh, es necesario movilizar a todos estos elementos del ecosistema que interactúan en torno a los recursos educativos abiertos a su implementación, a su adopción, a su creación, etcétera. Y bueno, las bibliotecas también son reconocidas en, en este contexto, ¿no? Es decir. Vamos a utilizar las bibliotecas, vamos a movilizarnos hacia las bibliotecas como eh, elementos activos, como elementos mencionaba también por ahí la palabra catalizador, eh, Javiera. Y bueno, las bibliotecas también son elementos eh, catalizadores, ¿sí? eh, son, son organizaciones, son organismos eh, de los cuales eh, eh, los recursos educativos abiertos pueden echar eh, mano. Y bueno, con esto pues vemos cómo es que eh, las bibliotecas ciertamente tienen un papel, eh, no necesariamente preponderante, o sea, no hay que ponernos en escalas de quién aporta más o quién aporta menos, pero bueno, las bibliotecas están presentes, ¿no? están presentes en los documentos que fundamentan la, eh, la recomendación de, los, de UNESCO sobre los REAS, y bueno, eh, era lo que quería empezar y, y, y traer el tema este, en esta presentación. Y bueno, en esta esquemita, pues bueno, ¿qué es lo que nos dan las bibliotecas? Pues nos dan acceso, ¿no? O sea, son una llave, esta esquemita, de una, para abrir esta puerta de acceso hacia los recursos educativos abiertos, ya sea fue por infraestructura, ya sea por eh, promoción, por difusión, eh, por conocimiento, por compartir, por creación, etcétera, pero las bibliotecas nos brindan este, este acceso. Y bueno, ¿cuál es el papel específico ya o más ligado o el vínculo eh, más estrecho que podemos encontrar entre las bibliotecas y los este, recursos educativos abiertos? Pues eh, vemos que eh, las organizaciones bibliotecarias se han estado ocupando de ello, ¿no? En este caso, por ejemplo, la IFLA, la Federación Internacional eh, de Bibliotecas, este, y de asuntos bibliotecarios, pues nos comenta que, bueno, ha sido una preocupación por parte del sector bibliotecario, del sector de las bibliotecas, eh, reconocer en los REAS eh, una oportunidad para llevar allá, más allá los servicios de las, de las bibliotecas, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, pues nos dice que las bibliotecas y los bibliotecarios ayudan a que los eh, recursos educativos abiertos sean una realidad, eh, a promoverlos, a hacerlos más accesibles, a promocionar su producción, su uso y su diseminación, ¿no? Y por aquí, bueno, eh, simplemente eh, coloco a manera de cita, pues, algunos de los eh, aportes que hacen las bibliotecas y los bibliotecarios para el soporte al uso de los recursos educativos eh, abiertos. Y bueno, pues, ciertamente no ha sido un tema nuevo, eh, ha sido un tema que se ha venido estudiando y desarrollando ya desde hace tiempo, desde el 2013, por ahí la IFLA ya en sus reportes de tendencias, ve eh, eh, en los recursos educativos abiertos un campo de acción eh, de las bibliotecas y ¿sí? un campo en el cual las bibliotecas pueden eh, apoyar a su implementación y desarrollo. Y bueno, eh, este reporte, el es más reciente es del 2019 y bueno, pues en este eh, nos hace el comentario de que eh, ante la abundancia y el desarrollo de los recursos educativos abiertos, eh, pues las bibliotecas incluso pueden ver, no necesariamente afectado, pero sí modificado o enriquecido la naturaleza de sus servicios, de los servicios que brindan las bibliotecas, ¿no? Y entonces esto también se convierte en una oportunidad para las bibliotecas, los REA son una oportunidad para que las bibliotecas, eh, pues tengan una participación en, en ellos, ¿de acuerdo? Eh, y bueno, eh, a continuación les presento algunos estudios que, eh, pues, eh, hacen esto, ¿no? eh, dan eh, relevancia al rol que tienen las bibliotecas en el uso eh, de los recursos educativos abiertos. Y bueno, en este estudio del 2012, cuando les comparta la presentación van a poder tener acceso a los links y, y, y a las lecturas. Y bueno, pues nos dice que eh, hay una clara necesidad porque eh, las bibliotecas y los bibliotecarios promuevan este, y destaquen eh, el uso de los recu eh, recursos educativos abiertos. ¿no? Y en este sentido, eh, toma a bibliotecas y bibliotecarios como una parte interesada, como una parte eh, que actúa en el movimiento de recursos eh, educativos eh, abiertos. Eh, esto es un poco cronológico. Eh, por ejemplo, el estudio pasado era del 2012 y bueno, en el 2013 eh, Spark eh, crea un foro, una lista de discusión eh, para bibliotecas y para bibliotecarios que se llama OER. Y bueno, es una lista en donde bibliotecarios y, y gentes del mundo de bibliotecas discuten sobre el, el papel y el desarrollo de las bibliotecas en el marco de los recursos educativos abiertos, ¿no? Y es una lista que, bueno, pues eh, por aquí les pongo este ejemplo de algunas de las discusiones que se están llevando eh, a cabo. Y esta es muy reciente, del 9 de septiembre del 2021, en donde, bueno, pues un colega eh, por ahí comenta que, bueno, pues o, eh, obviamente se entiende que en este... A estas alturas es una responsabilidad para bibliotecas y bibliotecarios entender eh, el papel de los recursos educativos abiertos. ¿no? Y bueno, pues aquí dice si sí, en alguna institución o en algún campus eh, se eh, reconoce el papel de la figura del bibliotecario en recursos educativos abiertos. ¿no? Y bueno, y por acá le comentan bueno, que hay unos estudios interesantes. Eh, de Amanda Larson, y bueno, pues aquí se citan algunos otros papers eh, sobre el tema, y bueno, también se los estaré compartiendo este, cuando eh, termine eh, con la, la presentación, ¿de acuerdo? Eh, ok, aquí se detiene un poco. Y bueno, continuando con el papel de las bibliotecas y los REA, eh, pues bueno, pues eh, las bibliotecas se han venido preparando, se han venido eh, adaptando y han ido evolucionando, digamos, conforme eh, la adopción de los REAS eh, también ha ido eh, creciendo, ¿no? Entonces las bibliotecas académicas han venido eh, preparando eh, el camino para eh, caminar de la mano junto con, con los REAS, ¿no? Y en, bueno, en este otro estudio también, eh, este es del año 2015. Eh, se hace mención de ello, ¿no? de cómo eh, el rol de las bibliotecas académicas eh, y las iniciativas de recursos educativos eh, abiertos. Y obviamente en esta preparación o en este caminar de bibliotecas y recursos educativos abiertos, eh, pues ha habido una serie de documentos, de manuales, de directrices que los propios bibliotecarios o el sector de bibliotecas se ha dado a la tarea de, pues de generar ¿no? como parte de la formación necesaria que se requiere también en las bibliotecas y en el sector bibliotecario. Y bueno, pues aquí hay una prueba de estos documentos sobre eh, guías eh, de cómo implementar oers eh, recursos educativos abiertos desde las bibliotecas, o cómo desde las bibliotecas se puede implementar la promoción de los recursos educativos abiertos. Y bueno, uno de los más recientes es este en el marco de las bibliotecas eh, europeas, eh, de las bibliotecas de... de Educación, eh, en donde, bueno, pues se dan eh, una serie de eh, estadísticas, de reporte de cómo entienden las bibliotecas los recursos educativos abiertos, cómo las bibliotecas han procurado implementar los recursos educativos abiertos al interior de sus instituciones, ¿no? Eh, y bueno, eh, la IFLA sigue trabajando, eh, obviamente, en ello y eh, en esta publicación también muy reciente de marzo del 2021 pues reconoce, eh, y en el marco de la Open eh, Education Week, eh, mencionaba que las bibliotecas pueden actuar en los dos niveles eh, de los REAS, tanto en el nivel estructural como en el nivel práctico, ¿no? Y en el nivel estructural, pues nos hace mención que las bibliotecas y los bibliotecarios pueden influir en el desarrollo de las políticas, ¿no? Que es el tema eh, que hoy nos... nos eh, nos hace estar aquí discutiendo o, o charlando en cómo las bibliotecas pueden de, eh, favorecer el desarrollo de la adopción de eh, políticas sobre recursos educativos abiertos y a nivel práctico, bueno, cómo las bibliotecas y los bibliotecarios pueden desarrollar y participar en el desarrollo de recursos educativos eh, abiertos. Eh, este documento lo, realmente la verdad lo tenía fuera del... del del radar lo, lo encontré preparando esta, esta presentación desde el 2019 y bueno, para los que no sean eh, conozcan mucho el tema bibliotecario, están estas cinco leyes eh, de Rangatán, son de 1939, en donde bueno, pues eh, estas leyes digamos que son un, como eh, un, eh, una pequeña, eh, cómo decirlo, este... Eh, para los bibliotecarios es así como un mantra, ¿no? Estas cinco leyes de, bueno, eh, que, que seguimos o que quisiéramos que las bibliotecas este, desarrollaran. Y bueno, hubo una adopción de estas eh, cinco leyes bibliotecarias, pero en el contexto de los recursos educativos abiertos, ¿no? Y entonces aquí se las pongo eh, a manera de, de comparativa. Eh, la versión de las cinco eh, leyes, y, pero también eh, su adopción este, para eh, los recursos educativos abiertos. ¿no? Entonces se menciona que, bueno, eh, cada un recurso educativo para un usuario, eh, un estudiante debe tener siempre un recurso educativo y un recurso educativo debe tener siempre un, un, un, un estudiante este, los recursos educativos eh, nos ahorran tiempo eh, a los alumnos y a las facultades o a las universidades, y bueno, los recursos educativos eh, abiertos, eh, vistos como eh, un organismo eh, en evolución, un organismo que crece, un organismo este, dinámico. ¿no? Entonces por ahí este, también se los eh, eh, eh, compartiré, eh, ojalá puedan echarle una leída a este artículo, es, es, es muy interesante cómo hace esta transición o esta adaptación de las cinco leyes eh, de Rangatán, pero en la versión hacia los recursos educativos eh, abiertos. Y bueno, ya casi para terminar, este, un segundo, ok. Y bueno, ¿qué tienen que ver las bibliotecas, los REAS y las políticas de apoyo? Bueno, pues las bibliotecas eh, pues están desempeñando un papel fundamental a, a, al... Al presentar el concepto de los reyes a los profesores, ¿no? Y es por ello que esta charla eh, la titulé "aulas y laboratorios". ¿No? Las bibliotecas están siendo espacios de adopción para los REAS. Y en estos espacios de adopción, obviamente, eh, también tenemos eh, las políticas, ¿no? Las eh, bibliotecas y los bibliotecarios se han vuelto unos eh, agentes de promoción eh, de los REAS y unos agentes de difusión, ¿no? Entonces, obviamente, eso nos lleva también al contexto de las eh, políticas, ¿no? Y a las bibliotecas y a los bibliotecarios se nos ha venido reconociendo, nosotros hemos tratado, dirás, de asumir este papel o este rol de embajadores y facilitadores, ¿no? entonces es por ello que las bibliotecas y los bibliotecarios deben verse como un espacio de, de, de práctica, de laboratorio, de conocimiento, de un primer acercamiento de los REAS eh, por parte de eh, los profesores de las academias. ¿no? En este caso aquí les pongo un ejemplo de esta Universidad de Michigan, en donde pues ellos tienen todo un programa de adopción de REAS hacia la academia, ¿no? porque muchas veces las academias no tienen esta figura de... Eh, de vínculo con los REAS y las bibliotecas lo han eh, implementado. Yo estoy por terminar. Y bueno, ver precisamente las bibliotecas abiertas, un concepto de biblioteca abierta como un aula, como un espacio de, de laboratorio para eh, desarrollar, para experimentar eh, sobre los REAS. ¿no? Muchas veces... Eh, las academias tienen eh, esta resistencia a llevar eh, la experimentación a, a, a las aulas eh, y bueno, pues las bibliotecas pueden ser estos laboratorios o convertirse en estas aulas para experimentar sobre eh, los REAS, ¿no? Y bueno, con esto eh, termino y bueno, pues entender que la educación es eh, el corazón de la autonomía y que bueno, bibliotecas, eh, aulas y laboratorios contribuyen a ello. Muchas gracias. Se me acabó el tiempo. Muchas gracias, Martín. Y bueno, las bibliotecas también son el corazón, el corazón de las instituciones. Así, muchísimas gracias por tu presentación. Eh, me encantó conocer también sobre, sobre las leyes de Ratnatan que, que nos has manifestado por ahí. Y bueno, pues eh, excelentes presentaciones de mis colegas. Y ahora extendemos la invitación eh, para hacer preguntas, comentarios. Aquí, por favor, siéntanse en total libertad de abrir el micrófono, como Carolina lo ha hecho. Y adelante, Carolina. Gracias. <ríe> Oye, estoy extremadamente agotada, pero extremadamente nutrida de tanta información. ¿no? Y a mí me parece una cosa... Yo buscando cómo se conecta todo, ¿no? Y finalmente creo que realmente el ecosistema es esa metáfora más inteligente para poder incluir todos aquellos elementos accionadores, ¿no? Pero quería comentar que en el caso de Martín, a mí me gusta mucho la idea de la biblioteca como un mecanismo accionador de política eh, que tengan que ver con REA, pero ciertamente yo creo que hablando de políticas hay un elemento que es pobre, y es el tema de la formación de los bibliotecarios, ¿no? Porque ciertamente yo creo, y eso lo conecto con entonces la labor invisible, que es lo que decía Javiera, se tiene que acabar el trabajo, el invisible labor, ese trabajo que va por debajo de la mesa, pero que se requiere, ¿no? Entonces yo, yo pensando un poquito, yo soy venezolana, eh, trabajé muchos años para la educación pública en barrios venezolanos, con lo que cuando hablo de la pobreza en la educación de los bibliotecarios, me refiero a que son... Eh, agentes educativos que muchas veces están marginados ¿no? del, del, del, del, digamos de los programas formativos y ciertamente son mecanismos y el mecanismo es lo que hace funcionar una máquina es el elemento más importante eh, no el único ciertamente pero de los más importantes de hecho en, en investigación en las ciencias sociales una de las cosas más importantes es que el objetivo de análisis es el mecanismo que hace que las cosas pasen ¿no? y yo creo que eso que tú dices Martín me parece súper, eh, o sea, me parece algo que lo voy además a hacer notar en el sentido de que si, si queremos que las recomendaciones sean también accionadores de cambio, bueno, tenemos que pensar en quiénes necesitan estar formados y a dónde tienen que ir esos recursos. Eh, y, y bueno, yo creo que eso es algo súper importante que, bueno, que me, que, me, que me cae, digamos, que me, me cae la locha, como decimos en mi país. Y gracias a los tres, fabulosos, de verdad. No, gracias Caroline, si, si me permites, este, sí, este, co, como lo mencionaba al principio, ¿no? O sea, bibliotecas y bibliotecarios participamos de muchos movimientos, eh, de muchas acciones, pero ciertamente no es que necesitemos un reconocimiento, porque al final de cuentas ahí estamos, lo, lo, lo, lo vimos con cada una de las recomendaciones en las cuales se sustenta la recomendación UNESCO, en donde aparece por ahí la biblioteca siempre como apoyo para algo, ¿no? Pero bueno, en este apoyo ciertamente también hace falta pues, que nos den, ¿no? O sea, porque mucho dar por parte de bibliotecas y bibliotecarios, pero ciertamente pues tenemos deficiencias en cuanto a la formación, los programas de, de, de, de, de licenciatura en bibliotecología, las maestrías, doctorados, perdón, creo que ya no existen, pues nos, nos eh, están eh, eh, un poco de, desvinculados de estas nuevas necesidades de formación, ¿no? Ciertamente el bibliotecario que se involucra por ejemplo, en el contexto del movimiento abierto, educación, acceso abierto, pues es porque por, por, por, por inercia, por, por gusto, por, claro. por compromiso, por claro. militancia, eh, pero no porque haya sido formado en ello, ¿no? O sea, no, nos vamos formando y desarrollando conforme vamos este, participando de, ¿no? Entonces, o sea, esto que, que comentas, Carolina, sí es muy importante, o sea, está esta formación que, que, que, que nos demanda. Y bueno, este, también ciertamente pues hay contextos, ¿no? O sea, por ejemplo, mucho de lo que les mostré ahí en los estudios, por ejemplo, este, pues sí, en el, en el norte está muy reconocido la figura del bibliotecario en el marco de los recursos educativos abiertos, por ahí pues estaba en la Universidad de Texas, en Michigan está esta figura de, del bibliotecario, pero también porque ellos tienen una tradición bibliotecaria distinta, ¿no? En donde la biblioteca pública tiene un papel preponderante en el apoyo de, de los programas educativos, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que, pues, en, en, en sur o por acá a veces es un poco más difícil, ¿no? En, en, en, en valorar la biblioteca. Entonces va a la par, ¿no? revalorizar la biblioteca, revalorizar a los bibliotecarios para poder tener más esa voz hacia, hacia estas acciones, ¿no? Claro, y la promoción de los... Es que yo creo que hay una ilusión también de que como las cosas están digitales ya no hace falta nadie, pero es que no es así, completamente equivocado. Los bibliotecarios tienen su función dentro de esta nueva modalidad del mundo digital. Y yo creo que en el reporte algo que voy a poner es que realmente la biblioteca necesita cobrar fuerza, necesita, tiene, ya necesita protagonizar, pero realmente otra vez, el, el, el, el, digamos, el, el, el, el, el escenario de la, de la educación abierta. ¿no? Yo creo que eso es algo que, bueno, sí, genial, de verdad, gracias. Me, me. Muchas gracias, gracias. Bea, un gustazo verte, Bea, de nuevo. Adelante, por favor. No, gracias a todos. Primero, perdón, Maristol, porque llegué tarde, entonces me perdí parte de tu, de tu charla. Pero una de las cosas que os quiero decir es que me alegra tantísimo tener tantos colegas que son tan listos y saben tantas cosas sobre políticas abiertas y todo esto, porque de verdad que es un, es un placer. Um, la, pregunta que yo quería, la pregunta que yo os quiero hacer, y fijaros que yo vengo de trabajar, aunque veis que hablo español muy bien, nunca he trabajado en el, en el contexto ni, ni en España ni en el contexto hispano, entonces no sé realmente, por eso os quiero preguntar. Desde el punto de vista que yo, o sea, desde mi contexto en donde yo he trabajado, eh, lo que quizás veo más a menudo es que, no, no, no más a menudo, pero muchas veces ocurre que eh, sí la gente se emociona muchísimo, se pone a trabajar en, en crear una política y sacar el documento que diga tenemos una política de rea a nivel institucional, o sea, no ya a nivel nacional, a nivel institucional, pero después se olvidan de pensar exactamente y luego qué, o sea, cómo implementas esa política, cómo incluso... O sea, no hay ni siquiera un proceso de comunicación para decirle a la gente, oye, ¿sabes que tenemos una política de REA? Y entonces, o sea, dices, pues sí, muy bien, tenemos una política de REA y ni sabe nada, ni hacemos nada porque no se implementa. Entonces, ¿cuál es vuestra experiencia en este sentido? ¿Y, y, y qué es lo que estamos haciendo mal cuando, cuando, se hace, cuando se hace así? Cuando se dice, bueno, tengo política, pero tengo, es un papel y no... No me vale para nada, casi. Bueno, adelante Javiera. Eh, yo ya sabía que la pelota venía para acá. Eh, primero, una cosa súper importante que quería mencionar es que hoy es el día del acceso a la información pública. O sea, yo creo que, que este, este webinar de hoy es bastante relevante para conversar porque, porque es importante. Y, y un poco tomando la, la, la pregunta de Bea o el comentario de Bea, hay, primero, hay un gran cementerio de políticas, eh, ya eh, de educación abierta, y es, según yo, ya hay dos elementos descarriladores. Nosotros le llamamos el, el elemento que te descarrila. Uno, que no hay ninguna motivación económico-carrerística eh, para hacer nada cuando se hace la política. Ya, o sea... tú ¡Ah! ¡Rea! Bien, ¿y qué va a pasar conmigo? Nada. Como, eh, te vamos a aplaudir, a veces te puedes ganar un premio al mejor profe, pero suerte con eso. <ríe> no va a pasar nada con tu carrera, no hay ningún estímulo como, como docente. ya. O sea, No te va a llevar a un professorship. Eh, probablemente va a llevar a professorship al, a la persona que estuvo sentada en el Olimpo, que pudo participar de la, hacer esta política. Que nunca tuvo ninguna. Uh, que la política después no tuvo ningún impacto, pero como había un grupo de personas muy importantes con corbatas sentadas en desarrollar esta política, a esa gente sí la va a llevar tal vez un professorship o un tenure. Al a que eh, le toca ejecutar la parte técnica de la política, o sea, generar conocimiento abierto, como no hay ninguna motivación ni ninguna. Eh, ¿Cómo se puede decir? Como un estímulo entonces va a llevar a nada, por lo tanto se te descarrila. Pero consiguió que tres personas consiguieran un profesor Entonces, hay que ser bastante crítico con esto, y por eso nosotros hablamos de co-creación, porque ahí hay una re responsabilidad transversal, y no hay un Olimpo, no hay un management, que dice, ok, hicimos la política, aplausos, y ahora nos movemos al otro punto de la agenda, y no pasó nada, porque tampoco hay un, un, un mecanismo que pueda medir el impacto. Se hace la política y no se hace un plan de acción para revisar de aquí a tres años, de aquí a cinco años. ¿Qué es lo que sí hace acceso abierto? Porque como acceso abierto es tan caro, porque si no hay un fondo y no, hay, eh, no se puede publicar en abierto, por ejemplo, si no hay una estructura económica detrás, no se puede publicar en abierto y como te miden el professorship por tus publicaciones, entonces sí hay un estímulo, publico en abierto Publico en revistas de, de alta calidad, pago el, el APC y tal vez consiga llegar más arriba en mi carrera. Con, con educación abierta no pasa y mientras no haya estímulos económicos y de carrera, vamos a seguir coleccionando pilas de políticas que a mí me encanta analizarlas, pero son súper inútiles. Eh, buenas, buenas, buenas buenos, buenos días. Yo estoy en, en Wisconsin, Madrid, en Milwaukee, entonces eh, estamos en la mañana. Eh, yo trabajo para un community college. Y este, nuestro college eh, pues ha creado cursos de OER que tenemos que llevar, bueno, que están abiertos, que podemos llevar, y nos incentivan dándonos eh, una compensación por llevar el curso. Eh, pero mi, mi parte este, que vino, que quisiera preguntar y que viene también de haber llevado este curso, así que la verdad es que pues, yo soy nuevita en todo esto eh, y pues quiero involucrarme más y más. Eh, eh, pues, una de las preguntas que se, se, se suscitó en, en, en, en el curso que llevé era esto precisamente de si había una propuesta en algún lado, en algún momento, de este, eh, aceptar el OER como una publicación, ¿no? Si hay alguna propuesta, si hay algún movimiento, si hay este, en algún lugar del mundo, digamos, que se esté empezando a, a tomar fuerza esta idea de que los OER también pueden ser reconocidos como una publicación para, por ejemplo, este, de Poner todo, ponerlo en tu hoja de vida o etcétera, ¿no? eh, esa es mi pregunta. Qué buena pregunta. Excelente pregunta, María. Pues gracias, gracias por compartirla. Y, y en efecto, en este caminar del acceso abierto desde hace ya muchísimos años, que oficialmente en el 2002 es cuando UNESCO da la declaración y nos pide a las instituciones que abramos el conocimiento en abierto, eh, desde ese caminar hasta la fecha han, han pasado varias cuestiones, entre ellos este reconocimiento, o sea, había eh, un desconocimiento en un inicio y no es de que todavía ahora ya alcanzamos un reconocimiento total, no, todavía no, pero sí que hemos visto un caminar afortunado en este proceso, en donde eh, se han ido... Eh, acreditando, se han ido tomando en consideración eh, los, los cursos, las temáticas de acceso abierto. Voy a hablar específicamente, por ejemplo, de los MOOC, de los Cursos Masivos Abiertos, en donde, al, al, como empezamos con ellos, al principio no contaban ni curricularmente ni nada, y poco a poco ya instituciones eh, lo han llevado a la formalización y certificación de tal manera que ya se adquieren grados eh, a partir de ellos y además eh, en los últimos tiempos las tendencias han marcado una oportunidad para las credenciales alternativas, especializaciones, micro máster. Y, y un aspecto importante eh, es en cuanto a también eh, que ingrese esa eh, certificación para los cursos de la currícula formal. Voy a hablar de, de la formación de profesionales en educación superior, por ejemplo. Eh, aquí en México, en, eh, en nuestra institución, a mí me dio un gusto inmenso que hace dos meses recibimos un comunicado oficial que estipulaba que determinados cursos, MOOC, eh, eran acreditables hacia el currículum formal que tenían. ¿no? Entonces, estamos hablando de un currículum flexible y de un currículum innovador, donde Javiera también nos invitó a pensar y a vincular el acceso abierto hacia la innovación para que tenga también este sentido. Entonces, la buena noticia es de que sí hemos avanzado en esa eh, certificación, en ese reconocimiento de lo abierto para cuestiones formales, eh, en este sentido. Y por el lado laboral, también en, en los trabajos los empleadores hemos encontrado también esa, esa oportunidad al principio el poner en tu currículum que habías llevado cursos MOOC o que habías llevado, contaba de poco y nada, pero, eh, pero poco a poco se le fue dando eh, en, los, en el mismo sector en, eh, que, de los empleadores un reconocimiento porque las personas que llevan a cabo estos, estos procesos de aprendizaje a través de estos cursos eh, ya es reconocido que desarrollan lo que en algunas entidades llaman eh, competencias blandas, las competencias de autogestión, autoaprendizaje, responsabilidad, dirección y entonces esas competencias, colaboración, búsqueda de información, eh, esas competencias son muy valoradas también en el ámbito empresarial y en el ámbito de las contrataciones. Entonces eh, estamos encontrando, toda eh, es una de las investigaciones que yo tengo muchas ganas de hacer, esta de la, eh, la mirada de los empleadores con respecto a, a estas personas, porque lo estamos viendo, estamos viendo que eh, ya son más reconocidos también cuando postulan por un grant, por una beca, para, para, para una estancia, una, el traer tú esa experiencia te cuenta más que el que no lo trae. Entonces, esas cuestiones son muy interesantes de ir analizando, de ir investigando para seguir creciendo en, en esta temática. Y paso la voz a Martín. Adelante, Martín. Sí, gracias. Este, no quería dejar de, de, de, de pasar este comentario ligado a lo que hizo, dijo eh, Javiera sobre este cementerio de, de políticas. ¿no? Voy a... a, a plasmar ahorita ya taché, puse esta frase ahí para tenerla muy presente, porque, perdón, pero ciertamente y también ligado a lo que decía Bea, o sea, perdón, pero México es un ejemplo de cementería de políticas y sobre todo en el marco del acceso y de la ciencia abierta, porque justamente, este, eh, pues tenemos eh, eh, nuestra política de ciencia abierta en México pero eh, pues resulta inoperante no inoperante por lo que ha comentado ya Javiera por lo que ha comentado Maricela ante la falta pues de una vinculación y una, eh, de, de recursos de apoyo de decir bueno que vas a publicar en abierto pues eh, se te va a reconocer eh, etcétera no entonces creo que ese es el papel que eh, bibliotecas instituciones investigadores deben de de, de ejercer no o sea evitar que que las políticas se vayan a un cementerio, que sean políticas que, que, que, que nazcan muertas o, o que mueran en el proceso, ¿no? Porque muchas veces todas las políticas son muy buenas iniciativas, eh, hay cabildeo, hay trabajo y demás, pero a la hora de la implementación pues se vuelven eh, inoperantes, ¿no? O pasan a, pues, eh, fallecer, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos... Nos toca a nosotros hacer eh, eh, como, como participantes de estos movimientos, eh, eh, el, el revitalizarlas, el, el, el evitar que, que, que, que fallezcan. no Y bueno, obviamente, pues ahí tiene que ver con cabildeo político, con eh, al interior de nuestras propias universidades. ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me da mucha pena... Que, que, que al interior de mi universidad, pues poco se haga sobre real, ¿no? Este, y, y que digan, bueno, es que tenemos, generamos manuales de apoyo para los alumnos. Ok, y a esos manuales de apoyo el profesor recibió un incestivo por generarlo. Ok, bueno, pero esos materiales los liberaste. Ah, no, están en una plataforma, pero pues el alumno se tiene que lo y solo puede entrar aquellos que se lo Bueno, pero es que si ya le pagaste al investigador porque los hiciera, ¿por qué no los liberas? Ah, no, es que los derechos de autor, es que esto, es que aquello, ¿no? Entonces, o sea, es, eso es por lo que creo que son las batallas que tenemos o nos toca este, que, que librar, ¿no? Entonces, nada más quería eh, recalcar eso comentado por, por Javiera, evitemos, este, seamos, no sé, doctores o eh, de, de, de, de políticas para que no se van a los cementerios. Muchas gracias, muchas gracias. Martín, ve adelante. Pero es que, ¿sabes? O sea, no quiero que acabemos con, con una, una nota triste o, o todos desesperados, como diciendo, Dios mío, ¿qué va a ser de nosotros? Um, entonces, si realmente sabemos que hay cierta posibilidad, bastante probable, de que, de que se cree una política que después no, pues eso, que la pobre se muera, ¿Por qué, no, o sea, ¿Por qué no intentamos evitar eso ya desde el principio? Sin, os, o sea, ya, Sí que os doy toda la razón que hay mucho politique o, y hay mucha falta de motivación o, o efectivamente no está reconocido el esfuerzo siempre, ¿no? Pero eh, ¿por qué no empezamos al revés? No? Antes de, es que es lo que me pregunto yo siempre, que es que es que digo, realmente necesitamos una política para para hacer lo que queremos hacer. ¿no? Si sabemos que, que, te, que desde arriba a lo mejor no te van a apoyar todo lo que quieras o que alguien se va a llevar toda la gloria, que ya sabes qué va a pasar, porque es, ese es el problema que yo tengo conmigo misma, esta discusión de realmente, o sea, si alguien me dice, eh, pues estamos creer, intentando sacar una, una política de real, quieres comentar, por supuesto que, que, que voy a comentar, pero siempre digo, o sea, ¿y luego qué? O sea, para mí no saques una política, mete tus esfuerzos en hacer otra cosa, otro tipo de proyecto que ayudes a los profesores a entender que, pues por ejemplo, que es una licencia de Creative Commons o algo así, antes de meterse en, en, en todo el trabajo que es, que sí que puede ser un trabajo muy bonito si se hace bien lo de crear una política de redes. si después sabes que no hay un plan para implementar esa política. ¿Me de, o sea, ¿veis por dónde Ajá. voy? Bueno, yo, yo creo, vea yo creo, también que hay un tema de incentivos que yo creo que, y, y yo hablo por mi, y, y, mi experiencia en, en mi propio, en Venezuela, eh, el tema de la burocracia es pesado eh, y se ganan puntos y es parte de la agenda de estas reuniones. Entonces yo creo que también, eh, y yo creo que trabajar en cosas que no tengan que ver con estas políticas lo que genera es el trabajo invisible, es decir, lo que genera es que entonces tu trabajo tú lo haces, porque como dice Martín, eres un fanático, eres un militante, amas todo esto, terminas trabajando el doble y no estás reconocido. No importa, no trabajo por el reconocimiento, pero el tema es que las horas de mi trabajo eh, llevan a una implementación... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, disgregada, una, una implementación un poquito aquí y un poquito allá, y, y yo trabajando muchísimo. Yo creo que el tema de incentivos, pone la palabra que quieras, si son políticas o lo que sea, pero el tema de buscar incentivos para que el trabajo tenga sentido, yo creo que es algo relevante. Al menos yo lo voy a poner en mi reporte, porque tiene que, tiene, o sea, yo creo que ciertamente la burocracia ocupa un rol diferente en Latinoamérica, particularmente desde, desde donde yo vengo. Eh, y tiene una, un peso, ¿entiendes? El tema burocrático tiene un peso y hago una política. Oh, wow, tal. Entonces, bueno, la gente puja por hacer una política y el militante, que es aquel que la hace, que trabaja, ta, ta, ta, no tiene reconocimiento y el incentivo realmente es, es importante. Entonces, yo creo que... No sé, hay que, hay que buscar el reconocimiento del que trabaja para implementar la idea, para formar a los profesores, el que trabaja para generar el recurso, para licenciar. ¿Sabes? Eso, eso hay que buscarle un incentivo de manera que UNESCO sepa que eso es algo que hay que fortalecer. De alguna manera es lo que yo pienso, pues. Eh, yo lo tomaba. Si me permites, Javiera, ah, eh, pasamos la voz a María, perdón. que tenía levantada la mano hace un momento. Sí, sí no, no, no se preocupen, este. Pues la verdad es que todos están eh, aportando ideas y comentarios excelentes. Eh, y yo precisamente estoy aquí por eso mismo también. Eh, y como yo trabajo en un community college y tenemos programas bilingües donde los estudiantes llevan eh, programas en español, o sea, cursos en español. Y, eh, eh, pero dentro de un programa, por ejemplo, eh, en, eh, regular, pero se dan cursos bilingües. Muchos de los profesores eh, tienen problemas para encontrar material en español y esa es una de las razones por las que estoy aquí, porque creo que y no sé si podría conectarlo con lo que acaba de decir Bea de cómo ir o incentivando o conectando o ir moviendo todas estas políticas, eh, porque sería muy bueno eh, poder conectar, por ejemplo, los profesores que dan clases bilingües con bibliotecas internacionales una biblioteca de México una biblioteca este para que ellos puedan conseguir el material que necesitan en español y lo se lo puedan facilitar eh, de hecho por ejemplo está en el community college que trabajo también eh, tienen programas para que los eh, eh, ciudadanos mexicanos que se han venido para acá y no han podido sacar su este, preparatoria puedan sacarla aquí con eh, todos los requerimientos que de, de, del Gobierno de México, ¿no? Eh, y esto, por eso es que estoy acá, porque quiero ver todas estas conexiones, ver cómo mover esas políticas. Yo, yo creo que internacionalmente, si hay más conexión, creo que estas políticas se pueden mover un poco más y eh, no, eh, fortalecerlas, ¿no? Y que se, se vayan oyendo más. Gracias, María. Adelante, Javiera. No, lo, lo que quería era un poco hacer esta, esta conexión de eh, los ecosistemas. O sea, la política de educación abierta no va a funcionar. Es una política súper específica, por ejemplo, en REA. Vamos a producir REA y nada más. Tiene que ser dentro de un ecosistema más grande. Tiene que estar conectada con las prácticas que se fomentan en, eh, en, por ejemplo, en, en ciencia abierta, que tiene que ver con la reproducibilidad, con el compartir, Sí, porque, porque eso es un fenómeno bastante particular. Las políticas de ciencia abierta tienden a hablar más de las prácticas que del objeto. Y extrañamente en educación se tiende a hablar más del objeto que de la práctica. Eh, y, y ahí es donde yo veo el vacío y, y, y pasa que la misma universidad tiene cuatro o cinco políticas de apertura de algo estaba el, el, la, la política del repositorio, que obviamente el repositorio ya no funciona porque nadie lo gestiona. Después está el repositorio de acceso abierto. Está el repositorio de datos. Que entre los tres muchas veces no se hablan, o sea, no hay interconexión semántica entre los repositorios. Y luego está la política de acceso abierto, la política de ciencia abierta, la política de datos abiertos. Y si tenemos suerte, una de REA, pero no hay una política de educación abierta. Para poder hacer que todo este mecanismo funcione tal, tal cual como un mecano. Ya, y que se reconozca, no solo la práctica de abrir un re, si es que se reconociese algo, sino que, por ejemplo, pensando en el Scholarship of Teaching and Learning, ya, cuando demuestras a nivel, digamos, teórico tu trabajo pedagógico y escribes un paper sobre la pedagogía de tu práctica en abierto, hay ya una interacción entre los nodos. Yo creo que ese es el problema, que hay muchas unidades. Haciendo sus propias políticas, sin, sin hablarse entre ellas, cosa que suele suceder. Y se ve reflejada en la, la cantidad de dinero que se gasta en plataformas. O sea, si uno mira las universidades en, en, en el barrio donde yo vivo, digamos, en Inglaterra, todas las universidades tienen tres, cuatro repositorios. Está el de acceso abierto, está el de datos, está el de aquí, está el de allá, y, y, y luego, ¿qué? O sea, y luego, si uno mira, también están los repositorios de, de Open Textbooks y no hay ninguna, no hay ninguna conexión, o sea, no se puede hacer conocimiento abierto cuando tú mismo, como, como académico de la universidad, tienes que ir a buscar de cuatro, cinco, seis lugares distintos para poder armarte una clase. O sea, yo creo que, que, que, que la necesidad es sentarse entre mesas de trabajo, y decir, ok, vamos a traer la biblioteca con el repositorio de acceso abierto y la política de, de, de, de ciencia abierta y la política de... Uh, Uh, acceso abierto y educación y vamos a traer al equipo de ciencia vamos a traer al equipo de didáctica y vamos a sentar a hablar. Entonces, okay, vamos a limpiar estas políticas y vamos a generar un, no una meta, pues, sino que un, un, un marco por lo menos que cohesione y que armonice las políticas. Yo creo que ahí está el gran problema actualmente. Muy bien. Bueno, pues aquí se, se han tocado temas muy, muy interesantes. Y, y, y creo que hay algunos puntos así también eh, tratando de, de hacer una integración difícil de todas estas ideas, pero, eh, pero tratando de, de capitalizar todo lo que aquí ha confluido. Eh, por un lado, eh, tenemos que estas políticas eh, también eh, como marcos regulatorios tienen que tener un seguimiento, tienen que tener un plan de acción para que no mueran, para que no... Eh, se queden en ese papel y en ese plan de acción algunos elementos estratégicos puede ser precisamente la formación, es un, uno que tiene que ir acompañado de esas, de esas normativas, la formación eh, en todos los niveles, tanto yo me diría de los directivos como de los académicos y los estudiantes, esa formación que se necesita para saber, o sea, el porqué del acceso abierto, el porqué de la ciencia abierta, de la educación abierta y demás, y además cómo ser eh, no nomás usuarios, sino también productores de calidad de esos contenidos que se necesitan para seguir construyendo. Entonces, un elemento básico para acompañar a las políticas está en la formación. Otro elemento, si me permiten, yo diría, está en la comunicación. La comunicación es como un plan estratégico que acompaña, como, como las campañas este, de los políticos, o las campañas así, pues así, una, una política ir acompañada de un plan de comunicación para todos los niveles, para hacer ruido de qué está esa política, de lo que se puede hacer por, por ella, de que, que, cuáles son las prácticas que se pueden desprender, cómo se vincula con la innovación eh, de las prácticas que llevamos a cabo, tanto en los ambientes formativos como en los ambientes de gestión. Y entonces esa, ese plan estratégico de comunicación para el día de hoy, que, que, como el día de la información pública, el día de, del acceso abierto, toda todos esa campaña de... de de comunicación que llegue a todos los niveles para hacer saber que está esa política, que hay esos repositorios, cualquiera que estos sean, y el funcionamiento que tiene acompañado de eh, la utilidad práctica. Yo me iría por ahí. Y por otro lado, coincido expresamente con ustedes en evaluar qué pasa, un seguimiento con esa política y entonces en esa evaluación, ¿qué se necesita? para seguir impulsando ese movilizador de, esa, de esas normativas que lleven hacia eh, las intenciones que lleven a fines prácticos que se propuso. Entonces, en ese seguimiento estamos hablando de evaluación, eh, que vaya acompañado también de eh, factores motivacionales, incentivos que se necesitan para, eh, para los creadores de conocimiento, para quienes usan estos conocimientos. Y aquí quiero, este, entonces, esos tres elementos, quiero hacer mención a, a que este mismo organismo eh, que hoy nos une aquí, el Open Education, en, en el Open Education Global, eh, hay unos premios, unos premios de reconocimiento que, que invito a, a que los visualicen. Esos premios en diferentes niveles. Y eh, tanto para profesores, investigadores, estudiantes, infraestructuras, hay diferentes premios y cada año, junto con eh, la conferencia, previo a la conferencia, sale la convocatoria de los premios y, y eso es algo que también tenemos que impulsar, comunicar, extender para, para estar ahí presentes, para que se reconozcan las acciones de lo que se está construyendo en, en abierto. Esos premios, a su vez, ayudan o sea hacia atrás, a regresar a la institución y luego ven un premio internacional y eso sí es de interés para la institución y salen los medios de comunicación porque se obtuvo determinado premio, o sea que tiene como factores a la vez de remolino que, que ayudan también a dar, este, pues a dar ese reconocimiento a las colaboraciones que se hacen. Otro de los aspectos eh, que se han marcado mucho aquí, eh, tanto por Martín como por Javiera, es eh, los aspectos de la colaboración, de las redes, de la vinculación de los sectores estratégicos, como son las bibliotecas, con los creadores, eh, con los académicos, con estudiantes, con el sector social, gubernamental y demás, para generar juntos estas iniciativas de prácticas abiertas eh, que se necesitan también para, para seguir construyendo en esto. Y bueno, pues estos son algunos aspectos que aquí eh, retomé de lo que se iba eh, construyendo. La cuestión es eh, que a partir de esas políticas vaya un camino que lleve a generar ese impacto para el cual fueron creadas. Quiero cerrar mi intervención diciendo, eh, uniéndome a lo que Bea mencionó, eh, esto de cuando se crea una política institucional eh, eh, y quiero expresar el, el caso que nosotros tuvimos, fueron muchísimos años, muchísimos años de trabajo de, de varios de equipos trabajando juntos para llegar a esa política. Se habló con una cantidad de administradores y demás, cambiaban los rectores hasta que finalmente, y no les miento, fueron como unos 10 años de trabajo hasta que llegó. Cuando llegó parecía una fiesta, y estaban eh, estas personas comunicando este, que se había hecho la, la política, estábamos inmensamente felices y teníamos ese plan de continuidad, de eh, unirlo con la comunicación, con la innovación y con la infraestructura. Era nuestro plan, estaba estipulado ahí, lamentablemente seguimos en el reto de la continuidad hacia ello y, y todavía nos falta trabajar en eso. Pero a nivel nacional, les quiero compartir esta buena noticia para no irnos tristes, a nivel nacional eh, se pide, a partir de 2014 salió esa política. Y después eh, en los planes de evaluación, por ejemplo, para los posgrados de calidad, expresamente dice que deben de estar en acceso abierto las publicaciones y las tesis de la comunidad académica. Cuando sale ese indicador de evaluación, andaba yo evaluando por ahí programas también, y cuando voy viendo, memoria del gusto, o sea, porque entonces llega hacia las instituciones el requerimiento, el requerimiento de que tiene que estar, y entonces ahí se movilizan las prácticas. Lo mismo pasa con UNESCO. Estas recomendaciones, son cinco recomendaciones las que nos dan, y queda un punto estipulado que dice que va a haber... Evaluación y seguimiento hacia estas recomendaciones. Entonces, bueno, pues hacia allá vamos a tener un, un motor eh, que espero que sea muy eh, motivador y movilizador del acceso abierto. Les agradezco muchísimo, colegas, Javier ha sido un gusto, Martín y a todos los que aquí estuvieron acompañándonos en esta charla con sus preguntas, comentarios. Gracias y buenos deseos para todos. Chao. Muchas gracias. Gracias por todo. Chao, chao. Fíjense, sí, gracias. Gracias. Gracias. gracias a ti.